Ah, muy buenos días, muy buenas tardes, estamos aquí en las últimas horas del día del 31 de diciembre de 2014 ah, ya preparándonos para el próximo año que entra y parte de esa preparación es, tener, es hacer aquí mis propósitos de año nuevo y entre los propósitos de año nuevo creo que primero es que sí si sí, estoy pretendiendo ser un creador de contenidos, algo así, una de las primeras cosas es que debo dejar, de, debo dejar las excusas, debo dejar las excusas de que no tengo la cámara adecuada, la excusa de que no tengo el software de edición adecuado, simplemente comenzar a escribir, simplemente comenzar a grabar, a, a producir, a crear. Y eso es, una, bueno, ese es uno de los propósitos. El segundo propósito es definir realmente yo qué quiero hacer con las matemáticas. No se trata simplemente de decir una vez al año de pronto ganarme la posibilidad de algún viaje a corregir unas pruebitas. Es, eh, tomar, es como tomar un poquito más en serio el asunto o de, y, y sacarle algún tipo de provecho adicional a adicional a seguir conociendo el mundo. Bueno, tercer propósito definitivamente tiene que ver con los otros dos, es, eh, si quiero hacer estas cosas necesito por lo menos saber cómo pagármelas yo mismo y, y no solamente esto sino también toda, todo lo que se necesita dentro de mi casa, dentro de mi hogar, es poder ser un miembro productivo de esta sociedad poder producir algo, eh, aún así suene muy monetarista de pronto, así. Eh, igual es la forma como las cosas están hechas y es lo que tengo que procurar hacer, entonces ah, un feliz año para todos, que el 2014 les haya sido provechoso y que el 2015 les sea aún más, entonces nos vemos, hasta luego.